Nueva construcción, nomás que ah, alguien vino y lo... y lo pusieron así, nomás con tornillo. como vemos ahí viene ahí el Rodolfo instalando bloqueando donde va a ir a clavar 2x4 y ladrillo vas a dejar 4 pulgadas de abertura ahí va a ir el nuestro va a llegar el 2x4 por, por aquí y así vas a bloquear por acá ya está marcada la línea La línea por acá y, y el Rodolfo Es el que viene ahí ayudando uh, Clavando Ayudando uno a otro Así se termina el jale Así lo clava Lo clava amigos. Uy, Uy, va a disparar la mano Salieron los clavos Vinseren Ja, 是啊。 やっぱり<スペース> Tijeras, no, no es tijeras. Bueno, ¿qué en tijeras. Hay que limpiar. No Más cacholo que bastante amplia, pedacitos con toda la vaina lo voy a dejar pase de un clavo de framing y neocial ahí está ahí ¿no? o sea, aquí está. Lo aquí está ahí está aquí está quieres? ah para de cortar un, un metal de 80 pulgadas ahí pulgadas. Allá, por allá el de, ah. el de la feisa y me doblas una feisa aquí en el medio metal de... metal para el ¿eh? es lo que no está bueno? No muy bueno, no muy bueno Está rápido, no bueno ¿Está rápido, no sirve? ¿Qué está pasando por ahí, eh? avísame qué está pasando avísame Miguel, avísame avísame 80 80 con, después lo pones el doblez aparte no aparte la luz la luz la luz Sí, está, viendo. está viendo la cámara Está grabando Haciendo sí, Haciendo ah. sí, El flashing, el metal Para la presa Haciendo el corto, este gale ah. Dale más carritos Y más metal Más sofit, más mas metal, todo, todo eso va a Oh, no, no, allá, ya, ya. Okay, Así de, así de fácil cuando traes un buen ayudante rapidito, gracias nada de batallar, ay me estoy callando, estoy batallando solito así que saludos a los que nos están viendo así se, se instala la caja si sí, se instala esto así este es el mejor ayudante que él ya va a hacer su jale aparte también, ya hace trabajo aparte ya, pero definitivamente ya va a hacer trabajo, si lo necesitan llámenlo <risa> es lo que vamos a hacer sigue ya le hicimos la caja ahí y falta eso, hay que bajarle el sofiti y a darle pero ahora falta. Los ladrieros ya andan por aquí. Sí, un ladri... El porche, el porche sí te dice que vivo alto, yo no suelto meterla aquí. Las direcciones sí, andan por aquí, andan recio. Así, así está la casa. Vamos a ver por el otro lado. Porque Al final del de día se está quedando la casa. Se está arreglando el domingo. Uh, la caja, lo voy a poner la caja. Está el, mi cuñado por ahí trabajando. Bueno, nada, van a preguntar cuánto cobro por poner el, la caja. Y la FEISA, la FEISA, Sofit de FEISA, por todo lo hago. 7 dólares por pie. Y más o menos, sale ahí, pero si ustedes saben más este el precio, estaré cobrando barato o caro. Pueden dejar ahí en el comentario. Estoy cobrando 7 dólares por pie lineal. Y a ver qué va a pasar en esta casa. Casi no lo hacemos, esto puro siren, lo hacemos, pero esta vez estamos poniendo a uh, break packet e softy the, the face saludos Ahí está el Rodolfo Estoy esperando Que nosotros no avanzamos Mira sí, sí, sí, sí. Yo pensé que es, Lo clavaron con Con clavo que no Con tornillo ah, ah. Para quitar ah, Este jale Mira No, así cansa Uh, se puede